Vamos con otro. Vamos. La... ¿eh? <coughs> en vivo, Vamos. Mirá, mirá. Vamos a la banda de es... joven. Sonreí para la cámara. <risa> sí, mirá. mirá que lindo. Muy lindo está Bien vamos. José, uh, ¿sí? mirá ¿sí? que lindo. Uh. No, no, no. no me gusta los es. lo de Kilo. No me gusta el Me gusta los de Kilo. ¡Vamos, todavía todavía. ¡Qué pedazo de pescado! Son las fotos, sí. ¿Qué va? ¿Listo? ¡Vamos! Ahora sí pescamos todos. ¡Vamos, Yeah, hey. hey. hey. hey. hey,